Buenos días, damos comienzo de este webinar donde vamos a tratar la tecnología de Additive Manufacturing con el software NX. En primer lugar, bueno, mi nombre es Daniel Aguayo, voy a ser el ponente de este webinar. Eh, daremos un tiempo posterior para al finalizar, después de, de ver todo el contenido de este webinar, para todo el tipo de, de preguntas e inquietudes que podáis tener. Eh, ya os diré luego cómo, cómo hacer este, en este caso las preguntas y, eh, y así diré también cómo, cómo vayamos respondiéndolas. Bueno, con este webinar, eh, como os comentaba, eh, nuestro objetivo no es otro más que el de mostrar cómo se puede trabajar eh, con esta tecnología, el additive manufacturing, desde lo que es la importación de la geometría, un análisis de, de la misma y ver las posibilidades que existen con esa geometría, es decir, cuando yo la, la, la importo, cómo puedo trabajarla, ¿Qué, qué opciones tengo, qué operaciones puedo hacer, qué es el cuerpo que yo, yo importo, etcétera. Después, eh, una vez que está importada, eh, vamos a optimizarla topológicamente. ¿Para qué? Pues para intentar aligerarla en cuanto a peso, en cuanto a una serie de, de condicionamientos que le vamos a poner. Después, una vez que la tenemos ya optimizada, la geometría que hemos obtenido la queremos, la vamos a verificar. ¿Cómo? Mediante una simulación CAE. Una vez que ya hemos verificado la geometría optimizada, lo último que vamos a hacer va a ser el trasladar ese trabajo a lo que es la impresora 3D. Sería, vamos a mostrar todo el proceso de acompañamiento de esta geometría, acondicionamiento para pasar todo el trabajo a, a lo que es la impresión 3D. Bueno, en primer lugar vamos a ver, vamos a ver el índice de, de este webinar, donde eh, en un primer punto es la presentación de, de análisis y simulación como grupo, lo que es el grupo AIS. Un segundo punto, el segundo punto sería la presentación del ponente. Un tercer punto englobaría eh, una serie de, de puntos que va a ser eh, ver un poco lo que es el concepto teórico de Additive Manufacturing y todo lo que es el proceso de industrialización de la geometría o de la, de la pieza desde lo que es la, la geometría como cuerpo que nosotros importamos dentro del software 3D hasta la obtención o eh, el paso a lo que es la, eh, la impresora 3D. Por último, una vez visto todo este eh, proceso de, de, de teórico, vamos a plasmar todo esto con un caso práctico. ¿vale? En ese caso práctico vamos a dividirlo en varios puntos. Uno que va a ser la importación de geometría, ver un poco las posibilidades que existen, ver eh, cómo se puede trabajar con cuerpos convergentes, eh, también lo que es la optimización topológica, eh, después verificación del modelo CAE y luego lo que es el proceso de additive manufacturing. Comentar, también vamos a, a ver, a la hora de trabajar como cuerpos convergentes, la posibilidad de trabajar con lo que llamamos latis o retícula, eh, la traducción que se hace al, al castellano, que no es simple, simplemente es eh, intentar dividir lo que es un, un cuerpo en, e intentar simplificar para poder aligerar peso. Todo eso lo, lo iremos viendo. Comenzamos con el primer punto. Eh, lo que es la presentación de análisis y simulación como empresa, lo que es el grupo AIS. Grupo AIS. Grupo AIS está dividido en tres ramas. La primera es análisis y simulación, que consta de eh, varias eh, subdivisiones. Una de ellas es ais que es la estructura en la que nosotros como eh, NX, como Siemens, nos posicionamos dentro de, de esta subdivisión. En este departamento, bueno, lo que hacemos es utilizamos NX como software principal tanto en diseño, en CAM, CAE y en postprocesadores. Después, eh, una segunda subdivisión, tenemos AIS Manufacturing, una tercera va a ser AIS Fabricación 3D, donde se todo todo el tema de lo que son las impresoras 3D en general, ¿vale? Lo que es eh, sin tener que estar con NX, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos... Una, cuarto sub, una cuarta subdivisión que sería AIS Formación. La segunda rama sería lo que es PIPD, donde diferenciamos entre PIPD proyectos y PIPD ingenieros. Y por último, la tercera rama del grupo AIS sería lo que es CAE Innovación. Pasamos al segundo punto de, lo que, de este webinar, donde vamos a ver lo que es la presentación del, del ponente. Como os he explicado antes, eh, mi nombre os he comentado antes, mi nombre es Daniel Aguayo. Eh, soy responsable técnico en análisis y simulación para las soluciones CADCAE, eh, con más de 15 años de experiencia en diseño 3D, en diferentes softwares y simulación de elementos finitos. También, además, eh, técnico beta tester de las soluciones Kazcae, representadas por análisis y simulación colaborando con los departamentos de desarrollo de los diferentes casos de, de software. Por último, destacar que eh, técnico certificado por, por Siemens para impartición de formación tanto a nivel CAD como a nivel CAE y así como lo que es la búsqueda de soluciones con diferentes clientes que participan con, con este software. Una vez visto este segundo punto, pasaríamos a lo que es el tercer punto. Vale, En este tercer punto, eh, vamos a ver un poco lo que es el concepto teórico de lo que es la fabricación aditiva y también relacionado con lo que es el software NX, ¿vale? las tecnologías que es capaz de admitir el software NX con lo que es la fabricación aditiva. Bueno, Un primer eh, punto que queremos destacar que es decir, ¿qué, ¿qué es la fabricación aditiva? ¿Vale? Comparación de un método convencional con, y, la, y lo que es la fabricación aditiva. Ahí vemos ¿no? cómo... Como con un método tradicional o convencional, utilizaremos eh, operaciones de mecanizado y mientras la fabricación aditiva utilizamos otro tipo de proceso para crear nuestra geometría. Vale, ¿Qué es la fabricación aditiva? La fabricación aditiva, también conocida como eh, impresión 3D, se refiere al proceso utilizado para crear una pieza física a través de la formación de capas de material basándose en diferentes técnicas y métodos estas piezas físicas parten de un modelo diseñado mediante software 3D, por lo que el abanico de posibilidades eh, de posibles geometrías es muy grande y muy dispar. Aquí tenemos diferentes ejemplos de obtención de geometría con la tecnología de fabricación aditiva. ¿Por qué utilizar Additive Manufacturing o fabricación aditiva, para empezar de comentar que engloba un proceso tanto lo que es CAD, CAE, CAM, que todo este se podría realizar con el software NX y además llevaría lo que es la implantación o la implementación de esta eh, geometría obtenida a la impresión 3D. ¿Por qué utilizar IT Manufacturing? Porque es un método es más rápido, es más barato, obtenemos geometrías más ligeras o podemos llegar a obtener geometrías más ligeras, utilizamos men menos piezas de prueba para obtener esa geometría prototipo que nosotros queremos luego producir, lo que llamamos en, eh, sería tiempos cíclicos. ¿Por qué utilizar IT Manufacturing? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí? No, no se recomienda utilizar Additive Manufacturing cuando necesitamos una larga tirada de piezas. ¿Por qué? Porque una vez que obtenemos nosotros mediante métodos convencionales llegar a lo que es la eh, obtención de la producción de una geometría, al hacer una larga tirada de piezas vamos a tener todo ya bien definido. Y también cuando tenemos una pieza perfecta que se consigue mediante métodos tradicionales. ¿Cuándo sí? En primer lugar, cuando el factor tiempo es muy importante. Segundo, cuando peso, material utilizado, pérdidas, son muy importantes. Tercero, cuando la pieza es muy compleja y no conseguimos fabricarla mediante métodos tradicionales. Y un último punto, que igual pasa un poco desapercibido, sería es cuando consta de varios cuerpos que se pueden combinar en uno solo. Luego veremos un ejemplo. Siguiente punto. Additive Manufacturing versus métodos tradicionales. Vamos a ver ahora eh, dos gráficas donde vamos a ver, eh, primero es eh, lo que es los métodos, un método de, tradicional, convencional, donde el costo por unidad al principio es muy elevado. Y una vez que eh, obtenemos o eh, llevamos una larga tirada de unidades, iría bajando el coste por métodos tradicionales. Mientras, en un método de additive manufacturing el coste por unidad se va a mantener estable según el número de unidades que tengamos. ¿De acuerdo? Ahí es donde nosotros tenemos que decidir si es mejor utilizar additive manufacturing o bien métodos tradicionales. En este punto donde se cortan las dos gráficas es el punto alfa, que es el punto donde nos debemos decidir tirar hacia un lado o hacia otro. Otra gráfica que podemos eh, eh, ver sería lo que es el coste de eh, producción de, una, de, un, de un producto con lo que es la complejidad del diseño. Vemos como con métodos tradicionales, si la pieza no es muy compleja, el, lo que es el coste de, de producción va a ser mínimo. Mientras eh, cuando se va... Complicando lo que es nuestro diseño, el coste por producción, vamos a, vemos cómo, por métodos tradicionales, vemos cómo se dispara y se va a hacer muy elevado. Sin embargo, con un método de IT Manufacturing, este coste es algo bastante estable. Bueno, Este es el ejemplo que os comentaba antes, donde se puede eh, englobar varios cuerpos a la vez en uno solo. ¿Vale? donde vemos como de 13 cuerpos que se obtuvieron mediante bueno, diferentes métodos de soladura, se llegó a conseguir uno solo, se consiguió bajar el peso y además se consiguió, incluso lo que es el método, lo que es la, la producción, la fabricación, pasar de 26 semanas aproximadamente a unas 3. Vamos al punto ahora de lo que son las tecnologías de IT Manufacturing. Eh, con NX va a ser posible trabajar con, estes, con todas estas tecnologías. Para empezar, primero tenemos aquí power Fusion, luego vamos a explicar un poco en qué consiste cada una de ellas. Un segundo punto va a ser Jetting, un tercer eh, punto va a ser Direct Energy Deposition y un cuarto punto va a ser Material Extrusion. Ahí vemos también los diferentes fabricantes con los que eh, se trabaja este tipo de tecnologías, todos con, con el software NX. Vale. Vemos un poco lo mismo de, de antes, los mismos procesos, poder de fusión, multi-fusión, diet energy deposition and material destrucción. Vemos un poco cómo va un pequeño vídeo donde nos dice cómo, qué es lo que va haciendo. Vamos a ver cada una de ellas eh, más específicamente. Powder, powder Bed Fusion. La fabricación aditiva por fusión del lecho de polvo o Powder Bed Fusion se basa en la deposición de una capa de material en polvo en la zona de trabajo para fundirla de manera selectiva con un láser SLM o un haz de electrones, EBM. Comentar que la mayoría de las tecnologías PBF de poder Fusion emplean mecanismos para esparcir y alisar capas delgadas de polvo a medida que se construye una parte, lo que hace que el componente final quede encapsulado en polvo una vez que se haya completado la construcción. Eh, las principales variaciones de esta tecnología provienen de las diferentes fuentes de energía, por ejemplo, diferentes tipos de láseres o haces de electrones. Y también depende, aparte de las fuentes de energía, de los polvos utilizados en el proceso, bien sea plásticos o metales. Tenemos como tres, tres tipos. El primero sería lo que es la sinterización selectiva por láser, lo que le llamamos SLS. SLS. Eh, SLS produce piezas de plástico sólido, utilizando un láser para sintetizar capas delgadas de polvo. El proceso comienza extendiendo una capa inicial de polvo. La sección transversal de la pieza es escaneada y sintetizada por el láser, solidificándola. El proceso se repite capa a capa hasta conseguir una pieza sólida. El resultado de esta pieza es una, es una geometría que está, una pieza que está recubierta por polvo. Para finalizar, se, empieza, se limpia esa pieza y se obtiene lo que es la pieza definitiva. Un segundo punto sería lo que es la fusión selectiva por láser SLM o también lo que es la sinterización directa por láser de metal, DMLS. MLS. Eh, comentar que tanto la fusión selectiva por láser como la sinterización eh, directa por láser de metal trabajan de una manera muy similar a la anterior tecnología. La principal diferencia es que estas dos eh, nuevas tecnologías de este segundo punto se utilizan en la producción de piezas metálicas. Además, SLM lograba la fusión total del polvo, mientras DMLS calienta el polvo a temperaturas cercanas al punto de fusión, hasta que se fusionan químicamente. Comentar también que eh, DMLS solo funciona con aleaciones, mientras que SLM puede usar tanto metales de un solo componente como el aluminio. A diferencia de SLS, SLM y de MLS, requieren estructuras de soporte para compensar las altas tensiones residuales generadas durante el proceso de construcción. Esto ayuda a limitar la probabilidad de deformación y distorsión. Un tercer punto sería lo que es la fusión de de electrones o más conocido por EBM. Utiliza un AD de alta energía en lugar de un láser para inducir la fusión entre las partículas de un polvo metálico. Un haz de electrones enfocado explora una fina capa de polvo que causa la fusión y la solidificación localizadas en un área de sección transversal específica. Comentar que este sistema, los sistemas de haz de electrones producen menos esfuerzos residuales en las piezas, lo que resulta en menos distorsión y menos necesidad de anclajes y estructuras de soporte. La segunda tecnología que vamos a ver, un poco más en detalle, sería el multijet fusión. Eh, comentar que es esencialmente una combinación de las tecnologías SLS vista anteriormente y material jetty. Un carro con boquillas de inyección de tinta, similares a las boquillas usadas en impresoras 2D de escritorio, pasa sobre el área de impresión, depositando el agente de fusión sobre una capa delgada de polvo plástico. Al mismo tiempo se imprime un agente que inhibe la sintetización cerca del borde de la pieza. Posteriormente, una fuerte de energía y. Y R de alta potencia pasa por encima del lecho de construcción y sintetiza las áreas donde se dispensó el agente de fusión, dejando el resto del polvo intacto. Este proceso se repite hasta que esté completado todas las partes de la, de la pieza. Una tercera tecnología sería el Direct Energy Deposition, más conocida como DED. Es un proceso de fabricación aditiva que produce objetos 3D, capa por capa, dirigiendo la energía a través del láser o hace electrones en polvo metálico pulverizado. Por lo tanto, una vez que todas las capas son completadas por la máquina, se crea un objeto 3D que puede o no necesitar ser terminado mediante procesos de postproducción para completarla. Eh, ¿Cómo actúa la tecnología DED? Bueno, pues sobre el brazo de cuatro o cinco ejes con boquilla se mueve alrededor de un objeto fijo. El material se deposita desde la boquilla sobre las superficies existentes del objeto. Después el material se proporciona en forma de alambre o polvo. Comentar también que el material se funde utilizando un láser, adeltrones o arco de plasma al depositarlo. Se agrega material adicional capa por capa y se solidifica, creando o reparando nuevas características del material en el objeto existente. Bueno. Y por último, pasaríamos al último proceso de o tecnología de fabricación aditiva con NX, sería lo que es material de extrusión, FDM o FFF, donde la tecnología material de extrusión también se conoce como Fused Deposition Modeling o Fast Filament Fabrication. En la tecnología material de extrusión, el material se extruye a través de una boquilla sobre una plataforma de construcción o deposición, una vez realizada la primera capa, la plataforma se baja y se extruye la siguiente capa. En caso de necesitar un soporte debido a que la geometría tiene un saliente, este soporte se extruye de igual manera que el resto de la geometría. Posteriormente, podemos eliminar estos soportes como pues con agua caliente o diferentes disolventes. La mayoría de los sistemas de extrusión de materiales utilizan un filamento. Esto es un alambre de polímero generalmente almacenado en un carrete. En comparación con otras tecnologías de impresión 3D... FDM produce piezas muy fuertes y con dimensiones muy, muy precisas. Las características de estas piezas, así como sus materiales, son comparativamente fáciles de entender y caracterizar en comparación con otras tecnologías de impresión 3D. Las impresoras 3D FDM también son relativamente baratas de desarrollar y fabricar. Y nos dice bueno, que el mercado de FDM pues, es mucho más dinámico y abierto que otros mercados. Una vez vistas las que son las tecnologías, diferentes tecnologías del proceso de fabricación de additive manufacturing con NX, pasaríamos a ver lo que es una visión general del proceso de additive manufacturing con NX. Eh, en primer lugar tenemos lo que es el diseño del software, eh, el diseño de lo que es, el, la, que es la geometría dentro del software 3D. Pasaríamos a ver lo que es una, una simulación, vale, puede pasar tanto procesos como puede ser de optimización topológica, de verificación de esa optimización con un método CAE. Pasaríamos a lo que es la preparación de esa impresión. Después pasaríamos a llevarla a lo que es el proceso de manufacturing. Posteriormente sería lo que es hacer el acabado de esa pieza obtenida con la fabricación aditiva, que sea un tratamiento, diferentes tratamientos, darles a lo que es la, la pieza. Para luego lo que es en la finalización sería una inspección y ya tendríamos lo que es la, nuestra pieza final. Visto de un modo eh, más enfocado al, al mundo 3D, partiríamos de lo que es nuestro diseño original, eh, pasaríamos por lo que es la, un diseño generativo, donde llevaríamos nuestra pieza o eh, generaríamos diferentes eh, cuerpos adicionales, diferentes condicionantes para luego poder llegar a optimizarla. Esa optimización podríamos añadir lo que es una pérdida de peso. Además, podríamos trabajar lo que es, eh, mediante tecnología de cuerpos convergentes, sería lo que es adaptar esos cuerpos facetados a nuestros cuerpos convergentes. Una vez que obtenemos ya todo este proceso, pasaríamos a lo que es la validación de esta geometría optimizada y eh, modificada lo que es nuestro diseño optimizado. Una vez que estaría ya eh, validado nuestro proceso de simulación mediante un método CAE, de simulación de elementos finitos, pasaríamos a lo que es la preparación para lo que es nuestra impresión, lo llevaríamos directamente a nuestra impresora 3D, el cual la podríamos visualizar. Una vez que esté ya acabado todo este proceso y nuestra pieza tengamos física salida de nuestra impresora 3D, pasaríamos a lo que es el postproceso donde le aplicaríamos tratamiento, diferentes tratamientos o diferentes... Eh, métodos de fabricación posterior, como puede ser algunos temas de mecanizado, inspección y demás, para finalizar, obtener nuestra pieza final acabada. Aquí tendríamos lo mismo, vale, un poco más lo que es la visión general del proceso de AM, donde bueno, lo que es eh, nuestro proceso de IT manufacturing pasaría por eh, seleccionar una, que es una impresora 3D dentro de NX, la posicionaríamos, añadiríamos los soportes en caso que los necesitara, definiríamos lo que es nuestro proceso de generación, nuestro trabajo, la verificaríamos y posteriormente la mandaríamos a nuestra impresión. Aquí tenemos otro proceso. Vale. Y esto sería lo mismo. Pasaríamos ahora a lo que es nuestro caso práctico. Vale. En este caso práctico, vamos a ver un primer punto que va a ser lo que es la importación de nuestra geometría. Diferentes métodos de importación, bueno, diferentes posibilidades de importación que obtenemos nosotros, con todo relacionado con NX como software de diseño. Dejamos. Comenzamos un archivo nuevo y vamos a ver los diferentes métodos de importación para ello. Bueno, viendo un poco aquí nuestro PowerPoint, nuestra presentación, vemos que con NX pues, tenemos muchas posibilidades de importación de geometría. Podemos importar sólidos nativos en formato PRT, eh, sólidos nativos de otro software, como puede ser eh, sólidos de Katia, sólidos de SolidWorks, Inventor de Solid Edge, etc. Podemos eh, importar Sólidos de archivos de geometría facetada como STLs, 3MF, archivos de conjuntos de otros software, archivos de XFWG y también sólidos que vengan de extensiones que sean comunes para otros software como puede ser un STEP, un IGES, un parasólido, etc. Vale. ¿Qué es lo que convertimos? ¿Cómo lo convertimos? ¿Qué es lo que podemos hacer con NX una vez que trabajamos? Vale. Vamos a ver un ejemplo que va a ser cómo trabajar, cómo traer un STL que sea un cuerpo facetado donde vamos a ver qué, qué es lo que vamos a importar qué obtenemos qué podemos hacer con él etcétera y posteriormente vamos a trabajar también con un archivo que es un archivo STEP vale también lo mismo vamos a analizarlo vamos a ver qué posibilidades existen y demás volvemos a NX bueno comentar que eh, Toda esta exposición del caso práctico lo vamos a realizar con dos versiones diferentes de NX. Una va a ser lo que es la versión NX12, que hasta, bueno, sigue en funcionamiento, lo único que es una versión que, que ha salido una nueva, que es la versión NX, la que no sé si conocéis un poco el tema de NX, pero sería la versión NX1847, que ha ido evolucionando con el tiempo. Ya estamos por la 18.51, creo, y en breve saldrá la 18.55. Simplemente es una actualización de la 18.47. ¿Por qué se muestra en dos partes? Bueno, simplemente es eh, porque veáis dos las dos versiones, ver que es factible hacer esto en las dos versiones y también porque lo que es el método de IT Manufacturing, yo en mi caso la tengo configurado para exclusivamente la MX12. Vale, faltaría instalarlo o configurarlo para la nueva versión de NX. Vale, a la hora de importar, ¿qué es lo que hacemos? Por un lado, iría aquí a archivo importar y tengo aquí la importación de mi STL. Como tipo de archivo de salida tendría tres opciones. O bien un cuerpo convergente, que es una nueva tecnología que se implantó desde una versión antigua de NX, creo que es la versión NX11, el cual me va a permitir, me va a generar un archivo que es un cuerpo desparametrizado, pero es un cuerpo, pasamos de ser un cuerpo facetado y pasa a ser un cuerpo convergente, que además me va a permitir hacer una serie de operaciones posteriores sobre ese cuerpo convergente. Lo vamos a ver un poco posteriormente. Podemos también pasarlo como un cuerpo NX, que sería un cuerpo aligerado, o un cuerpo JT. Un cuerpo JT también sería un cuerpo aligerado o facetado, pero es un cuerpo que es exclusivamente una extensión propia de NX. Además, yo si sí, partidarios siempre lo como un cuerpo convergente, podemos hacer una limpieza automática de la geometría, y decirle, bueno, pues el número mínimo de faceta que queramos y las facetas pegadas con un ángulo mínimo, ¿vale? Sería un poco más tolerancias que podemos implantar aquí ponerlo en milímetros, metros, pulgadas lo que queramos, bueno, señalamos lo que es nuestra geometría que sea este transmisor aceptamos, aceptamos nos aparece una ventana de información, nos dice que el número de facetas que tiene son 570 después de la limpieza van a ser 570, bueno, es una, es una geometría muy, muy recta Número de cuerpos facetados va a ser 1 y lo que obtenemos aquí, si os fijáis, va a ser un cuerpo convergente. Oculto el sistema de coordenadas y el cuerpo convergente lo tenemos aquí. En caso que no hubiéramos pasado un cuerpo convergente, hubiéramos obtenido un cuerpo facetado. ¿De acuerdo? Vale, este cuerpo convergente, como comento, no es un cuerpo en sí como tal que podemos nosotros importar de un step o de un parasólido o un sólido nativo. Es un cuerpo que tiene unas condicionantes, que es como un cuerpo facetado, pero que nos va a permitir re realizar una serie de operaciones posteriores que con un cuerpo facetado es inviable. Bueno, Vemos un poco las facetas, cómo podemos visualizarlas. Iría aquí Y aquí visualizaría todas las facetas que puedo. Vale, ¿Qué es lo que se puede hacer con un cuerpo convergente o un cuerpo facetado? Eh? Lo que voy a hacer ahora va a ser, tanto para cualquiera de ellos se va a poder realizar. pues Por ejemplo, yo puedo hacer lo siguiente. Podría ir aquí y podría decir que quiero, sobre este cuerpo facetado, me podría ir creando, vemos aquí cómo puedo eh, basarme los puntos sobre los vértices de la faceta, y me podría ir creando superficies. Por ejemplo, esta sería una de las líneas. Aceptamos. Esta va a ser otra de las líneas. Nos basamos aquí de nuevo, pinchamos, aceptamos y aquí pasaríamos del punto final al punto final, aceptaríamos, aplicaríamos y ahí ya me ha generado geometría. Esta geometría es una superficie, es una superficie creada que yo debería, pues bueno, eh, con diferentes métodos de edición de esta geometría, pues podría de darle otros condicionantes. Pues por ejemplo, intentar aplanarla, intentar darle, eh, bueno, pues algún tipo de resalte y demás. Pero con esto nos aseguramos que esto ya sí que es una geometría pura de nx. Si oculto aquí nuestro cuerpo, voy aquí a lo que es vista y deselecciono lo que son las facetas, yo aquí podría ver cómo... Con este comando xfor vemos cómo está parametrizada con diferentes grados, diferentes segmentos, el cual cada una de ellas ya sí que le podría ir diciendo diferentes condicionantes. Podría ir moviéndola y vemos cómo la vamos deformando. Vale, este proceso sería un proceso ya de, de, de lo que es edición de una geometría y estaríamos hablando ya algo de lo que es ingeniería inversa, es decir, partir de algo de un cuerpo convergente o un cuerpo facetado, que para este caso sería lo mismo. Y eh, ir trabajándolo con diferentes tipos de, de métodos, de, de herramientas, el cual nos va a poder, nos va a facilitar ir generando diferente eh, geometría sobre ellas. ¿Vale? Aquí tenemos este caso. Podríamos de nuevo sobre este. Pues bueno, decirle que en cualquier caso este de aquí podemos decirle que la queremos deformar en ese punto. Si sí, de nuevo visualizamos, vemos ya como nuestra geometría, pues bueno, nuestra superficie se ha deformado con respecto a. Vale, Eso es lo que podríamos llegar a hacer con lo que es eh, nuestro cuerpo facetado. Vale, ¿Otro tipo de operaciones que podemos llegar a hacer? bueno, Pues podemos hacer las siguientes. Podríamos ir aquí... Nos basaríamos de nuevo en puntos de las facetas y, por ejemplo, podríamos crear sobre mi cuerpo facetado o mi cuerpo convergente. ¿vale? Siempre voy a decir cuerpo facetado o cuerpo convergente porque este tipo de operaciones se pueden hacer sobre los dos. No es exclusivamente sobre un cuerpo facetado o exclusivamente sobre un cuerpo convergente. Bueno, antes os he comentado que sobre un cuerpo convergente nos permite hacer diferentes tipos de operaciones, pero en este caso las operaciones que estoy realizando siempre van a ser sobre cualquiera de los dos cuerpos. Vale, ahí vemos cómo bueno, posteriores nos han fallado debido a que bueno, pues nos hemos basado en puntos de esas aristas. Pero vemos sobre mi cuerpo facetado me ha generado automáticamente mi eh, transición. Pues una transición tanto lo que es curva, con una especie, como un redondeo, o un bien un chaflán. Nos daría igual. vale Eso se puede hacer con un cuerpo, eh, un STL que yo he importado como un cuerpo convergente. vale Son operaciones que he hecho sobre ellos. Cuando yo importo, por ejemplo, una geometría en step, vemos qué es lo que obtenemos. Luego volvemos a este cuerpo convergente y vamos a hacer más operaciones para que veamos un poco qué es lo que se puede llegar a trabajar. Si yo quiero importarme un step, utilizamos este conversor, el step 2.14, escogeríamos lo que es nuestra geometría, vemos cómo podemos importar eh, tanto lo que son curvas, superficies, sólidos, etc. PMI también, pasaríamos así. Vamos a decirle que queremos coser automáticamente las superficies, eh, que nos las simplifique, que nos las optimice e incluso que nos suavice las, las superficies. Aceptaríamos y ahora nos lo está importando. Vale, una vez que la hemos importado, vemos cómo aquí nos visualiza de nuevo las aristas de las facetas. Quitaríamos, vemos cómo obtenemos la diferencia, va a ser un cuerpo convergente con un STL y un cuerpo desparametrizado, pero que no tiene que ser, no es convergente. Con, con un step. Vale, ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí podemos, primero, es analizar la geometría, de aquí un análisis, haría un análisis de examinar geometría, seleccionaría nuestro cuerpo sólido, examinaría y vería cómo todos estos métodos de... De examinar, de examinar la geometría como es eh, que me examina objetos diminutos que estén alineados incorrectamente lo que es estructura de datos consistencia de intersecciones bordes libres que pueda haber es decir los límites de la lámina o diferentes tipos de lisura de intersección y demás me los analice y me los verifique en caso que aparezca aprobado es que lo ha pasado bien y en caso que no tenga resultados significa que en ese caso no puede obtener ningún resultado no puede analizar Aquí veríamos como la información, también me sacaría como que ha pasado toda la prueba estructural, límites de lámina, etcétera Posteriormente, ¿qué es lo que podemos hacer con nuestro cuerpo desparametrizado? Bueno, nuestro cuerpo desparametrizado nos va a permitir, por ejemplo, el qué. Nos va a permitir obtener o redimensionar, por ejemplo, el tamaño de este agujero, que en el caso que quiera pasarlo de 15 milímetros de diámetro a 25 vemos cómo se traslada sin necesidad de tener que quitar este, eh, este este tapar este hueco y hacerlo de nuevo con un agujero vale podríamos hacerlo así basarnos en la geometría que tiene y posteriormente modificarlo además qué es lo que podemos hacer pues por ejemplo podemos Mover esta cara, llevar hacia abajo nuestra cajera. Podríamos aumentar el diámetro de esta geometría. Podríamos decirle que queremos tapar este agujero que tenemos aquí. Vemos cómo nos lo quitaría. Incluso podríamos... En este caso, deberíamos tapar o quitar primero los agujeros estos de aquí. Vamos a decirle que queremos quitar este, queremos quitar este, para posteriormente, bueno, este vamos a hacerlo por partes. Primero quitamos estos dos, para posteriormente decirle que queremos quitar esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Es lo que podríamos llegar a hacer. Vale. ¿Qué más cosas se puede llegar a hacer? Pues, por ejemplo, podría mover esta cara de aquí, en este movimiento, vemos cómo nos la mueve y nos acabaría de esa manera. ¿De acuerdo? Son eh, funciones, operaciones que se pueden hacer posteriores a lo que es nuestra importación de geometría. Eso siempre se haría con un cuerpo desparametrizado, con un step o con un cuerpo parametrizado que yo puedo generar dentro de NX. Cuando nosotros estamos, importamos un STL, ¿Qué posibilidades tenemos aquí dentro de un STL? Bueno, pues las siguientes. Estas de aquí las voy a eliminar. Posibilidades que tengo aquí dentro de un STL sería, pues por ejemplo, una vez que yo lo he importado como un cuerpo convergente, os he comentado antes, como sí que me permite realizar una serie de operaciones posteriores, que con un cuerpo, un STL, sin ser cuerpo convergente, no me lo va a permitir, que es un cuerpo facetado. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer? Pues, por ejemplo, ¿no? me voy a poder basar, visualizo este sistema, me voy a poder basar en un croquis para que generarme geometría. Me genero aquí pues un perfil. Por ejemplo, así. Lo cierro. Finalizo, lo voy a extruir. Vemos cómo lo instruye y ahora le voy a decir que quiero sustraerlo a mi cuerpo facetado. Vemos aquí lo que hemos obtenido. Esto de aquí lo oculto. Vale. ¿Qué es lo que podemos hacer posteriormente? Pues sobre este tipo de operaciones que ya hemos visto que hemos hecho una extrusión y hemos quitado o hemos hecho una operación booleana, cosas que me permite hacer con cuerpos convergentes, podría, por ejemplo, es decirle que quiero hacer redondeos. Redondeo esta lista, de estas aristas... ¿Vale? Es decir, me va a permitir realizar operaciones posteriores sobre geometría sobre cuerpos convergentes. Es decir, partir de cuerpos convergentes, hacer operaciones de eh, extrusión y demás, y posteriormente me va a permitir... Vale, aquí vemos como ahí sí que una cosilla falla. Vale, ahí sí que nos lo permite hacer, nos lo haría. Vale, aquí sí que tendríamos. Vale. Bueno, ahí así vemos como una cosilla nos va... Vale. O si uno nos dejaría, ahí sí que con uno sí que nos dejaría. Y ahí vemos ¿no? cómo nos permite hacer operaciones que son posteriores sobre cuerpos que sean convergentes. En cualquier caso, que yo ahora quiera generarme un plano, por ejemplo, por ahí. Y decido realizar un recorte. Vemos como sí que me permite eh, coger lo que es mi cuerpo convergente y me va a permitir, por ejemplo, cortarlo. Pero, insisto, cuando yo he importado un STL y como un cuerpo convergente, sigue siendo un cuerpo convergente que es diferente a este cuerpo que yo he importado como un STEP. ¿Vale? Pero aún así, la tecnología de cuerpo convergente me va a permitir realizar diferentes operaciones que, en otros casos, son inviables. ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Vuelvo de nuevo a esto. Eh, voy a visualizar lo que son mis aristas. Vamos a ver cómo me va a permitir generar, pues, por ejemplo, curvas sobre mis puntos de las facetas. Voy a decir que quiero un círculo completo. como coge uno entero, este no me lo ha cogido bien el segundo vamos a eliminarlo así me deja coger uno de aquí ahí lo vemos como me ha generado nuestra curva pasaríamos de nuevo, generaríamos aquí ¿Vale? nos ha generado otra Curva posteriormente, ¿qué es lo que haríamos? Con esto que hemos obtenido, por ejemplo, podemos realizar una transición. Vale, ahí veríamos la transición que hace ¿vale? y así una transición sólida. Vale. Eh cambiamos el color ponemos un color aquí más verde clarito ahí lo obtendríamos ¿de acuerdo? son cosas que podemos llegar a hacer ¿Vale? ¿qué más cosas aparte de esto podemos realizar? pues por ejemplo yo puedo realizar aquí vamos a realizar otra curva otro. A continuación vamos a hacer aquí un plano como un elemento auxiliar. Vamos a basar en este punto, en este punto y en este punto tenemos un plano sobre que pasa por las dos, dos líneas, por tres puntos en, en este caso. A continuación, ¿qué es lo que voy a decir? Vamos a, a comentar que vamos a hacer una curva, por ejemplo, disfasada como curva. Primera sería esta, como curva desfasada vemos donde ya automáticamente nos coge esta distancia, vamos a decirle que queremos hacerla en 2.5, por ejemplo, a la mitad, ¿Vale? y vamos a decirle de nuevo que vamos a hacer de esta pues, lo mismo que antes, a 2.5. vale A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a extruir. el cual vamos a decirle que queremos hacer pues, un valor de 20, por ejemplo. Eh, vamos a decirle que parta de 0 a 20 y no quiero sustraerlo, vamos a decir que queremos hacerlo como ninguno. Ahí lo obtenemos. A continuación vamos a cambiar el color. Lo que quiero es dividir mi cuerpo convergente Me genera un cuerpo adicional y ahora sí que voy a hacer yo la sustracción, pero vamos a, a decirle que a este quiero quitarle esta parte de aquí, pero vamos a decirle que quiero conservar la herramienta para que me conserve el cuerpo. Y ahí vemos como nos dice que la salida, el cuerpo que creo yo en verde es un cuerpo normal paramétrico, pero la salida va a ser un cuerpo facetado, debido a que, a que, eh, como en la que es de partida, es un cuerpo convergente, por ese motivo. Aquí tenemos ya esta parte, ya tenemos en dos o cuerpo convergente y mi cuerpo paramétrico, de esa parte. Vamos a quitar la visualización de aristas de la faceta. vale Y lo que vamos a hacer ahora es eh, buscar o generar este cuerpo que tenemos aquí, como un cuerpo, lo busco en forma de látex. ¿para qué? Para aligerar nuestra geometría. ¿Vale? Aquí tendría todo. Por ejemplo, vamos a decir que queremos curvo uniforme, longitud va a ser 1. Diámetro va a ser 0,5. Vemos lo que nos va haciendo. Sobre todo nuestro cuerpo. Pincharíamos. Que va a tardar un poco en realizar. Vale, ahí vemos qué es lo que ha hecho. Nos ha generado. El cuerpo extraído. La extrusión. Vamos a ocultar nuestro cuerpo color verde lo que nos ha hecho es nos ha rellenado o nos ha aligerado nuestro cuerpo verde con un cuerpo latis, vale que simplemente nos sirve para poder aligerar lo que es el peso de nuestra de nuestra geometría eh, posteriormente bueno lo que hemos conseguido con esto qué es lo haya denominado como cuerpo retículo, el cual el cuerpo retículo no es más que un cuerpo convergente. Después, lo que haríamos sería es decirle que queremos unir nuestro cuerpo convergente a nuestro cuerpo retículo. Lo uniríamos y obtendríamos nuestro sólido final. ¿Vale? Depende de la complejidad de nuestro cuerpo convergente, pues tardaría más o menos en hacer en esta operación. Si os fijáis, bueno, pues aquí os he sacado un poco un ejemplo de qué es lo que ha hecho de otra manera. De acuerdo, ahí veríamos un poco cómo, cómo nos lo hace. Si vamos a. Y veríamos cómo nos lo hace de otra manera. De acuerdo, eso sería. Bueno, eso es lo que os quería mostrar un poco, que es, son las formas de trabajar que tenemos con cuerpos convergentes, que tenemos, bueno, pues sí, eh, muchas más eh, posibilidades de las que tenemos con cuerpo que sea facetado, que nos destruimos. ¿vale? Y aquí no nos va cuerpo facetado, no nos va a dejar trabajar con ninguna operación de las que he mostrado ahora. Bueno, continuamos. Esto sería un poco lo que os pongo aquí, nuestras diapositivas. A ver si pasa. Vale, trabajar con cuerpos convergentes, lo que os comento, ¿no? Como genera lo que son los cuerpos adicionales, cuerpos convergentes, y luego ya pasaríamos a lo que es la optimización topológica. Vale, lo que os he comentado de Latis lo tenemos aquí un poco más, a, más adelante, ¿vale? Y bueno, es lo que, lo que os he comentado. Pasaríamos a lo que es la optimización topológica, ¿vale? ¿En qué consiste la optimización topológica? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Y demás. Bueno, nosotros le vamos a decir una serie de condicionantes, el cual queremos que, que los cumpla, y vamos a obtener la geometría de, de salida con, ese, con esos condicionantes. Eh, una vez que obtenemos la geometría de, de salida, le vamos a decir que, que esa geometría la podemos trasladar como un cuerpo convergente. Y ese cuerpo convergente podemos trabajarla o bien ya automáticamente llevarla a, a lo que es nuestro proceso de de generación de, de impresión, ¿de acuerdo? Vale, para ello, nos basamos, pues por ejemplo, en esta geometría que tenemos ya eh, acabada, vamos a explicar un poco qué es lo que, lo que hemos hecho con esta geometría, sería de la siguiente manera, si yo, por ejemplo, me genero un cuerpo nuevo, bueno, no haría falta un cuerpo nuevo, vamos a abrir un cuerpo inicial, Vale, eh, vamos a abrir. Bueno, venga. Abrimos. Nuestra geometría. Vale, este es nuestro transmisor, que es el mismo de antes. Lo único que este sería un transmisor paramétrico. Vale, eh, iríamos aquí a la optimización topológica. Nos ha generado una nueva pestaña con todo lo que es nuestro proceso de optimización topológica. Y, y lo que debemos de decirle es que nosotros queremos. Primero es decirle o eh, señalar nuestro cuerpo principal como diseño espacio, podríamos aplicarle una serie de restricciones como cuáles, pues una simetría planar, simetría rotacional, que sea extrusión, desmoldeo, etcétera, un montón de, de opciones que, que tenemos posibles. Para posteriormente vamos a decirle que queremos que eh, bueno darle una serie de condicionantes, en este caso eh, sería eh, las diferentes features que nosotros encontramos, decirle qué condiciones queremos darle. En este caso, como tenemos aquí dos agujeros creados con la operación de agujero, nos lo va a reconocer automáticamente, aquí lo tenemos. Y, por ejemplo, a este de aquí le vamos a decir que queremos que sea un agujero, bueno que lo que es la geometría de generación que nos vaya generando la optimización topológica vaya hacia afuera, pues, por ejemplo, con un espesor de 5 de hacia afuera y una restricción que queremos que sea fija, es decir, aquí iría anclado como una especie de tornillo. Y en el siguiente agujero, lo que decimos es que esto queremos que sea un pasador y sea, pues por ejemplo, en cáscara, otra opción que podemos dar, vale que haga lo que es hacia afuera, pero en forma de cáscara. El pasador le diríamos cuál es nuestro vector y va a ser cuál es nuestro punto de partida. La dirección, podríamos darle... Vale. Y ya estaría puesta lo que son nuestros condicionantes a nuestros, en este caso, eh, agujeros que ha reconocido. En caso que no reconozca algo y queramos meter otro cuerpo, podemos añadirlo también aquí. de acuerdo Iríamos aquí, features, y aquí le decíamos que queremos añadir cualquier objeto que se nos ocurra. Una vez que está eh, puesto todos los primeros condicionantes de restricciones, pasaríamos a lo que son los casos de carga. Los casos de carga, evidentemente, sobre el agujero fijo no lo vamos a, a poder dar ningún caso de carga, no va a tener ningún efecto, pero sí sobre lo que es nuestro agujero. En este caso le vamos a decir, a nuestro pasador, que queremos una fuerza de 250 N en una dirección, pues por ejemplo, que vaya de punto a punto, el cual le vamos a especificar, pues no sé, desde aquí, aquí, en esa dirección. Aplicaríamos, y estaría posicionada, aceptaríamos y ya estaría creada. Una vez que hemos acabado de eh, dar los primeros condicionantes a lo, a lo que es nuestro primer punto de los manos bodies, asignaríamos el material, le aplicaríamos un material, pues por ejemplo, titanio, de titanio, seleccionamos el cuerpo, aceptaríamos, podríamos decirle unas cargas adicionales como puede ser una aceleración, que con lo cual le vamos a decir que sea la aceleración de la gravedad, una dirección del vector, que va a ser menos z, según nuestra orientación de aquí. Podemos decirle también una, una temperatura. Para luego, posteriormente, daríamos lo que es nuestra eh, parámetros de optimización. En este caso yo no puedo, debido a que no tengo aquí configurado con lo que es nuestra la licencia de, de solución. Eh, ¿Qué es lo que obtendríamos en esta lo que es esta parámetros de, de optimización? Obtendríamos lo siguiente. Si os fijáis, obtendríamos la posibilidad de decirle cuál es, bueno, primero es la resolución que queremos de, nuestro, de nuestros resultados. Queremos que sea más, más gruesa, más vasta, más fina, etc. Y también vamos a decirle que queremos eh, nuestra masa objetivo. Con los resultados, o sea, con lo que es nuestro caso, nos va a dar una, lo que es la masa objetivo que tenemos ahora mismo, que va a ser, por ejemplo, en este caso, 0,96 kilos, la podemos pasar a 0,6 kilos como más objetivo. Una vez que lo tenemos, daríamos a que queremos ya acabar eh, o correr nuestro, nuestro cálculo y una vez que está ya generado, obtendríamos unos resultados. Esos resultados que obtenemos, yo los tengo plasmados de esta manera, serían los siguientes. Los vamos a obtener, ¿dónde? Aquí. Para empezar, bueno voy a quitar... Este de aquí va a quitar lo que son los planos, sistemas. Vamos a obtener nuestro cuerpo aligerado, nuestro cuerpo facetado como resultado, que va a ser este. A su vez vamos a tener también nuestro cuerpo, el mismo cuerpo facetado, pero coloreado ya con lo que son desplazamientos y el mismo cuerpo coloreado con lo que es el estrés. ¿Dónde podemos ver esto en cuanto a lo que son los resultados? Tenemos aquí lo que es la, le la leyenda. Entonces, bueno, si os fijáis, podemos decirle que queremos eh, máximo desplazamiento va a ser de 1,3 por 10 a la menos 5 milímetros, ¿vale? Y el máximo estrés va a ser, pues, 2,57 por 10 a la menos 1 megapascales, ¿vale? Este es el resultado que nosotros obtenemos. ¿Qué es lo que podemos hacer con él? Lo que podemos hacer, si os fijáis, es un cuerpo que no es... Eh, a ver, vamos a sacar este. No es un cuerpo, facetado, no es un cuerpo perdón, eh, convergente, es un cuerpo que es facetado. Podemos convertirlo a convergente. ¿Cómo lo convertimos a convergente? Bueno, pues tenemos aquí una opción que es convertir. Podemos decirle que queremos convertirlo, en este caso, a convergente. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a poder llevarlo aquí, de esta manera. Una vez que lo tenemos como cuerpo convergente, podemos aplicar todo lo que hemos explicado antes para poder trabajar con él. De acuerdo, una vez que obtenemos esto, ya eh, podemos pasar al siguiente punto, que va a ser un poco lo que es la verificación de este, de este cálculo de optimización topológica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pasaríamos a lo que es una verificación, a lo que son los elementos finitos. Para ello, lo que obtenemos es lo siguiente. Voy a abrir el modelo, un segundo para que veamos un poquito cómo se trabaja y luego ya llevamos lo que es el resultado vale. abriríamos nuestro modelo tenemos abierto aquí vale, sería este la optimización lo que es nuestro transmisor inicial Vale, Pasaríamos ya a nuestro módulo de elementos finitos. Estaríamos aquí ¿no? en la aplicación. Eh, generaríamos un nuevo fen, una nueva simulación. Generaríamos un cálculo estático lineal. Una vez que tenemos ya esta parte de aquí, pasaríamos. Bueno, tenemos dentro de lo que es nuestro mallado, eh, nuestro FEM, eh, generaríamos lo que es la malla. Vamos a generar, bueno, simplemente lo voy a señalar un poco, ¿vale? Tamaño 1 para que veamos que, que lo genera bien. Vamos a decirle que la malla interna debemos hacerla más grande, ¿vale? la también vas a bajar un poquito más o menos así un poquito más grande el tamaño del elemento vamos a decirle que la limpieza del tamaño del elemento vamos a hacerlo eh, mucho más grande vale para que eh, posibles objetos de inventos que haya los pase por alto a la hora de realizar la malla realizaríamos nuestro mallado vale se llevaría un, un tiempo ¿Vale? ten en cuenta que esto lo que estamos haciendo es un cuerpo convergente, estamos mallándolo. ¿vale? Entonces, una de los alicientes de trabajar en cuerpo convergente, otra de las propiedades que tiene es poder realizar cálculo de elementos finitos con ese mallado. ¿Vale? Obtendríamos la siguiente malla, le aplicaríamos lo que es nuestro material, iríamos a nuestro SIM y le aplicaríamos nuestras condiciones de contorno, va a ser lo que es restrictivo aquí. Y aquí le meteríamos lo que es nuestra fuerza. ¿Vale? Ahí la tendríamos, de 250 N, la hemos puesto en esos nodos solamente. ¿Vale? Como resultados, ¿qué obtendríamos? Iríamos de esta manera, obtendríamos los resultados de desplazamiento. Aquí los tendríamos. Esto es lo que se eh, haría este desplazamiento, lo que se formaría en desplazamiento. Y después tendríamos el esfuerzo elemental nodal los Mises, serían los megapascales que tenemos que aguantar. Vale. Vale. Una vez verificada esta parte de aquí, pasaríamos ya a lo que es llevarlo a lo que es nuestra impresión 3D. Vale, Quiero ver un segundo una cosa... Bueno, ahí veríamos ¿no? cómo se va deformando y demás. Ahí lo vemos, etcétera. Bueno, pararíamos, estaría. Una vez que lo llevamos a nuestra impresión 3D, fijaros como todavía de momento esto sigue vallando, vale. por eso al final lo hemos ido más rápido y hemos ido hacia, hacia esa parte. Una vez que obtenemos nuestro modelo eh, ya optimizado, calculado y demás y está todo totalmente verificado, pasaremos al último punto que sería lo que es la preparación para la impresión 3D. Vale, ¿Qué es lo que hacemos con ello? Hacemos lo siguiente. Voy a eh, cerrar todo esto, voy a cerrar esto y voy a cerrar esta parte de aquí. Vale, vamos a abrir... Esta nuestra, sería nuestra pieza ya optimizada y verificada. Iríamos a nuestra a generar lo que es nuestro proceso de impresión 3D. Para ello. Me está abriendo aquí. Modelo de arranque, cogeríamos una plantilla de inicio de fabricación aditiva. Aquí tenemos, podemos tener las plantillas de inicio con las impresoras ya eh, agregadas automáticamente. En este caso, cogemos una que sea genérica. Aceptaríamos. Vale. Eh, como os he comentado antes, en este caso no tengo eh, configurado el para para esta parte. Pasaríamos a lo que es eh, la NX12 para ello. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo que haríamos sería es, decimos que queremos un archivo nuevo, lo mismo de antes, ¿eh? Para que veamos un poco la NX12, vemos que difiere un poco lo que es el interface, pero la forma de trabajar en todos los módulos va a ser idéntica. Sie siempre de decir que en las versiones nuevas, pues bueno, hay diferentes mejoras. Cogeríamos aquí lo que es la estándar, añadiríamos las diferentes impresiones que tenemos asociadas, en este caso yo solamente tengo esta que es una genérica de prueba, vemos ¿no? como tenemos diferentes para diferentes tipos de, de tecnologías, ¿Vale? Poder de Fusion, Jetfusion, etc. Cogeríamos esta, la instance 1000. Automáticamente aquí, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, primero agregaríamos nuestro componente. Nuestro componente va a ser lo que es el componente este de aquí. De momento lo podemos dejar así, puesto de esa manera. Con este lo que podemos hacer es directamente... Pinchamos aquí, aquí por ejemplo ya lo hemos colocado en la situación que queremos y ahora pues por ejemplo lo que hacemos es le podemos decir que queremos, en caso que queramos, crear automáticamente soportes, crear soportes manuales y demás. Otra cosa que podemos hacer también es crearnos una matriz de componentes a partir del componente que yo he insertado, es decir, a partir de este componente podría decirle... Que quiero añadir un componente aquí, por ejemplo. Eh, pincharía esta parte, esto estaría, porque no me dejas aquí? Vale, selecciono, ahí vemos ya cómo nos lo va a posicionar. Aceptaríamos y ahí iríamos haciendo, realizando diferentes composición de mi, eh, de mi componente dentro de lo que es mi, mi máquina 3D. A continuación, ¿qué es lo que haría? Una vez que yo tengo ya generado, podría ir creando los soportes automáticos. ¿Vale? Aquí estarían generados de la primera, bueno, de uno de los componentes. Vemos como cada uno de estos, lo que yo vaya señalando, me va a tener una serie de propiedades, el cual las puedo ir modificando. Les puedo decir que quiero, pues, que sé, pues por ejemplo, poner aquí 1,65. Etcétera, ¿vale? Y se va a actualizar en el momento. De este de aquí podríamos decirle que queremos crear soportes manuales. Vamos a ir viendo un poco qué tipos de soporte, pues puede ser tipo bloque, tipo línea, en punto, volumen, diferentes tipos de, de soporte, ¿vale? Que puedo realizar. Una vez que esté hecho ya toda esta parte de aquí, fijaros cómo lo que he hecho es agregar pieza. Bien, puedo importar lo que es nuestro STL, puedo mover el componente, puedo hacer operaciones que sean de matriz o bien simetría. Eh, bueno, diferentes propiedades de la malla, el perfil, vemos, ¿no? Como hemos creado hasta aquí lo que son los soportes. Una vez que ya tengo finalizado y acabado todo, lo que haría sería ya es decirle que quiero generar mi proceso de fabricación. Para ello, primero le debería decir que quiero editar la estrategia de generación. Le aplicaría, pues bueno, las diferentes categorías, lo que es el perfil, cómo quiero hacer capa a capa aceptaríamos y una vez que está hecho eso, lo que haríamos sería es mandarlo a impresión. Primero lo generaría, me generaría nuestro proceso, nuestro eh, archivo de que vamos a llevar a lo que es la, la impresión y luego posteriormente le daría a imprimir. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Lo que vamos a obtener va a ser un archivo, que es un archivo extensión job, un archivo job, el cual automáticamente lo podemos llevar a la impresión. ¿Cómo? Pinchando lo que es la operación de imprimir. Además, eh, podemos abrir el visualizador de secciones, el cual nos va a abrir aquí una ventana de visualización que es mediante lo que es eh, un software que es el inspector de Materialize, el cual vamos a poder ir viendo capa a capa, ¿Cómo nos lo va generando cada uno? Vamos a ir añadiendo un poco más. Y ha ido generando los soportes. Vale. Y ahí es donde nos va a generar geometría. Y ahí vamos viendo, ¿no? Como en este caso, capa a capa vamos señalando nosotras. Disponemos de 2.228 capas. El cual vemos como en esta de aquí, en la 1.569, nos ha generado esto de geometría y el resto de soportes. Vale, que vemos vector a vector cómo nos lo va generando. Entonces, si yo voy añadiendo, voy trasladando poco a poco, vemos cómo va el proceso de impresión, cómo va a ser en nuestra impresora. Vale, generación de soportes, para luego ya pasar a nuestra generación de nuestra geometría impresa. Vale. Y esto es lo que sería un poco lo que es el proceso de generación de, de, de desde lo que es la importación de geometría hasta lo que es el proceso de, de llevar a lo que es la pieza, obtener la pieza física. ¿De acuerdo? Esto sería un poco lo que os quería mostrar, como en este caso práctico, dentro de lo que es este webinar.